nos ha hecho que habrá freezer, Callo que Ahora, máximo poder. Recuperación de salud. Espérenme. Hola gamers y bienvenidos a un nuevo video. La cosa se está poniendo muy buena porque recuerden que resucitamos a pico en el capítulo anterior y ahora mismo ya estamos aquí. De hecho, nos quedamos allí aquí. Esta parte yo no la grabé, no grabé esa parte. Pero básicamente lo que hicimos es estos tres entrenamientos para poder mejorar las habilidades que ya teníamos. De hecho, aquí en el personaje, bueno, además de que tenemos un millón de unidades hasta ahora mismo... Somos el guerrero más fuerte que hay hasta ahora Ya nos equipamos esas habilidades ayer fuera de cámara Super onda explosiva Super onda de... De key de rápido Super golpe de instante de segundo. Y bueno Nos hemos chetado todo Nos hemos puesto también estos... Estas habilidades Y ya estamos listos para darle... De, para darle sueño a Ahora mismo necesitamos recuperar la salud Así que le voy a dar a Pitman. Ya lo hemos cuidado. Déjenme nomás checo lo que es Estas a recuperar la no, no, no, no. Ok necesitamos, vamos a ponernos esta Espérate. Equipar. Ok, vamos a poner las típicas tres que están aquí. A ver, vamos a poner esta que es la más suave de todas. Te podría decir. Y esta que es la más chetada. Y bueno, semilla de ermitaño también la usaremos. Pero en caso de emergencia. Está todo a tope, pues bueno, esto es un... Con el cheat engine. No sé cómo lo pronuncien, pero con esto ustedes pueden obtener estos materiales a tope. Y bueno, vamos a la pelea. Ahora mismo aquí está Freezer y todos. Todos, Gohan, donde le están dando la paliza a Freezer y todo eso. A ver si llegamos a tiempo. No sé si aumentarle aún más el poder a Pico porque... Freezer va a estar bien poderoso, así que... Bueno, como llevo las... Las cápsulas o estas... Sustancias para regenerar la salud, creo que no necesite más poder. Bueno, a ver qué nos... To qué, qué nos oh, wow. Gohan está echado en el piso. Vaya hostia, la que le ha reventado en la cabeza. Bueno, pues ahora mismo, ahora mismo está en la mierda Vegeta. No, ¿Qué? Es ¿Qué? ¿Nani? Dice Vegeta. ¡Creele uh, en estado con todo! Vegeta está huevado. Está huevado, Vegeta. Madre mía. Ahora sí que se viene lo chido. Recuerden que en el anime, en esta parte. Después de Freezer haberle dado la paliza. a Gohan Gohan se cabría un montonazo y. Ahí se viene lo bueno. Bueno, no! es no! se ha cabreado, Gohan se ha cabrado pues supones bien Vegeta. supones bien wow madre mía 301 mil puntos de experiencia pero Gohan cada vez se vuelve más fuerte cada segundo se vuelve más fuerte あのちびも確かに必死<笑> <何が来るぞ! 笑> Uy, uy, uy, ¿tú? ¿tú? Ya eso, freezer. vamos a darle una paliza que no va a olvidar! ¡Hmph! ¡Aíte no de bueno! viene lo bueno! ¡ ¡Corre ma no a ah, naiga Uy, me lo esquivado por nada. Uy, uh, esos golpes han estado bien débiles. Ni siquiera toqué el piso. No sé si tenés cuenta, pero ni siquiera toqué el piso cuando me reventó ese golpe. Me estoy aburriendo de esos ataques. ¡Tómala! Mi turno. What? What? Ay, es que no he tenido aquí. Qué tonto, no he tenido aquí. Lo voy a cubrir aquí un rato. A ver, activamos el máximo poder. Activamos el máximo poder. Ahora pico yo tu oportunidad. ¿Qué es eso? ¡Explota! 20, 20, 20, 20. 20. ¿Ah? Si ni mexel, bueno, ni eso no ni se ha visto ni bien, ni pero. Oh. Que estoy contra la pared. Sin ser mal pensados. Y ese montonazo de explosiones. Voy a derrotarlo más rápido. Ya. <risa> <risa> <笑>さっき何<笑> 変身 de hecho, con cada transformación, o sea, Freezer con cada transformación, de hecho, duplica su poder, lo cual sí es bastante para la época, duplicar tu poder es una locura. No sé por qué no ponen... ...debería CyberConnect o Bandai Namco... ...deberían poner... ...que, que se vea cómo Freeza se está transformando... ...así como año. ...sería una cosa más realista... ...pero bueno, así está el juego... ...hay que ver si es que lo mejoran en el futuro... Shimashita la línea Cali, Pues vamos. Bueno, ahora sí que tenemos que tomarlo enseguida. ¿Dónde? Uh, si así va a ¿Cómo el combate Dale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? En teoría, este güey es demasiado rápido. Yo también tengo mi versión de esa técnica. Ahí está. Creo que Freezer en el anime será más rápido que yo, pero. ¡Está demasiado lento este wey! Debería decirle... A ver, súper lento. Ok. ¡Dale! ¡Oh, oh, oh! oh ¡Madre mía! Me ha tomado por sorpresa este güey. A ver, vamos a darle esta. Para recuperar la salud. Bueno, lo hemos reventado. No hemos usado nuestro máximo poder, pero lo hemos reventado. Pico nivel 32, brutal. Sigue aumentando el poder Pico. Oretashi Saiyajin, cuando murió de de y dai kirai na omae datte. Sonna koto. Mou Goku mo yomigaeru koto dashi. Kaka no to wa kakyū da. Are ijou Yo, sa un perdedor. Bien que se huevo Vegeta cuando vio el poder de Goku contra la fuerza especial de Guinea. La verdad es que Vegeta ahora mismo es demasiado perestumido, Creo es que es el más fuerte, y en está entre los más débiles, de hecho, en primer lugar está Goku, en segundo lugar en poder está Piccolo, luego viene, no, diablo Ah, no, sí. no, Gohan, Gohan está en segundo lugar, en tercer lugar Piccolo, en cuarto lugar, Vegeta, y el último lugar está Krillin こん、no Go ah, so toma la venganza おい、<侏> <Excellency lists> お前 ¿Qué se vuelve más fuerte y esta güeyes como en una charla de secundaria. Puta que huevada. Ahora sí, Vegeta va a aumentar tremendamente de poder. mota Encima le dice por qué te agarraste tanto. Mm. No lo creo. Es que el Freezer se acabó de transformar, así que Vegeta ya no tiene el poder eso. para derrotar a Freezer. ¡Crisas no se ota! ¡Crisas ocupan a los zaporistas! ¡Acura! ¡Crisas! Y se murió. Y este güey se llamaba deんで. Dende. Y se murió. Qué ver. ¿Qué seijin ga vas a pagar. Bueno, no me salió el grito como así, tipo Goku, pero estuvo bueno. ¡Tómala! Todas las peleas contra Freezer rango S. Le vamos a dar una paliza a Freezer como no, no se la va a imaginar. ¡Uf! La última pelea contra Freezer, mejores combos que había hecho, uf. Oferdón. Oh, Freezer está acabado, literal. Podría ser que tenga más poder de pelea, pero... Realmente... Con mi habilidad no es por presumir, pero yo tengo más habilidad que ofrecer. Podría luchar contra este güey incluso con con un Goku de la saga de, de, de Saiyan y lo derrotaría. O sea, después de dos horas, pero lo derrotaría. Ok, nos han dado algunas cosas y todo. Ahora viene la pelea. ¡Prometí, <risa> ¿no? <¿S> <risa> <tose> la cara de Pico A ver... En teoría... A ver, vamos a ver qué tan grande es el poder de, de Freezer. Madre mía, el poder de Krillin. El de pico puta, el de Freezer está... poder ¡Enorme! O sea, esa es la comparación. Ustedes pueden comparar el Ki de Krillin contra el de Freezer, que es enorme y... Estos jueces sucumben ante el leproso. Oye, pero dice, te estoy viendo aquí. Eh. Oh, oh, madre mía. No era de acercarme. Aquí guapito, a le dio un platillo, si no me va a sacar la, la, la puta ahorita. está me ¿qué lo que ¿Qué lo ¿Qué lo ¡Sipa, sayadina! ¡Chokno, Senko! ¡Priza, 見えてるぞ bueno a pelear se ha dicho... Ok, este wey se cree el ultra rápido. Uff, me ha reventado un buen golpe. Necesitamos. Uh. A ver, máximo poder, máximo poder. Vamos a enseñar nuestro verdadero poder a Freezer. Ya. Yeah. Uuh de Uy no no no, no no no no no el... Lo hemos reventado Madre mía qué belleza 347 mil puntos Vegeta acabó de subir dos niveles Increíble Ok está presumiendo ¡Madre mía, pero qué ataque! ¡Madre mía de ataque! estaría yo así igual que Vegeta en ese momento, después de tirar el tremendo ataque y lo devolvió como si nada. Con la patada china lo devolvió ahí. c y que Vegeta está perdido. Te que si te demo dozo. Uh, esos golpes son de niña, freezer. Perdóname que te diga, son golpes de niña. Y el anime son más fuertes. Le estaban le, literalmente lo estaban reventando. ver de aquí parecen golpes de niña. Uh, ahora sí que se viene. Lo hot, lo hot. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que Goku ¿Qué ¡Tres millones 100 mil unidades! ¡Wow! A ver qué. Bueno... Necesitamos activar el Kaioken de nivel 3 y para eso tenemos que llegar al nivel 35 Porque con este Kaioken ahora mismo no podemos darle pelea a Freezer Ni, ni tanto Necesitamos este, este aumento brutal de poder A ver, no tenemos nada más aquí que mejorar Creo que llegué. Oh, a ver, tengo que ordenar las habilidades de la más fuerte a la más débil. A ver, la Genkiyama va a ir aquí. Después, ¿qué habilidad viene? El Kamehameha. Bueno, ráfaga de energía consecutiva. Y el golpe me metió yo creo que es el más débil. No, no. Piedra, papel o tijera. Ok. Le damos con este. Ok, Super Recuperación nos vamos a poner Y Kaioken tenemos que mejorarlo Y con un... bueno Con un chasquido Voy a tener en nivel 3 el Kaioken Ya lo tenemos en el nivel 3 De hecho aquí lo pueden ver más claro Kaioken lo teníamos aquí Ya lo tenemos en nivel 3 Ya tenemos el plus de poder Bueno, ahora sí vamos donde Freezer A luchar como se debe o sea, nos costó muchísimo haber subido de nivel Porque estos enemigos te daban 7.000 Por ejemplo, estos enemigos que te aparecen en el mapa Te daban 7.000 de poder Y necesitaba como 2 millones para pasar Así que tuve que irme a hacer unas misiones Tuve que hacer unas misiones que me dan más experiencia, pero eran más difíciles también. Así que bueno. Ya estamos pisando. El güey va a decir lo contrario cuando le dé una paliza. ¡Uh! ¡Uh, Mai ¡Y Piquitaritumbo No, no, no, no, no, le hizo corto la cabeza y, y el cerebro y, un corto <risa> Madre mía, no ha matado a Vegeta ¿sabes el que me gusta joie, hey, por todos los Saiyans que mataste y por todos los Namekusein que asesinaste. Y yo, Gogeta el implacable, te voy a dar una paliza. Todavía sigue vivo Vegeta. Hasta el último segundo de vida, que regañara un poco como que si fuese su padre. ¿Qué que es ¡T-t-ten-t-ten! ¡Friza! ¡Friza! ¡O-t-ten! ¡T-ten! ¡T-ten! ten Es una promesa, Vegeta. Yo la voy a cumplir. Gogeta, el implacable... Va a cumplir tu promesa. ¡Ya-t-ten! ¡T-ten! おめえ yo, huo, que te exterminaré. Voy a hacer una combinación buenísima del No. Ken con, con otra otra más. más ya van No. ver Cayó que en máximo poder y ahí. ¡Súper <muchas> gamejameja! ¿no? Pero... ¡Madre mía, me ha reventado! Pero, pero no sé. ¡Mi turno! ¡Ay! también, ¡Ay! Wow, es totalmente inmune a mis ataques. Pero, ¿qué está pasando aquí? Güey, gracias a mi habilidad le puedo esquivar sus ataques y todo, pero este güey. Pero...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 ¡Ahora! ¡Máximo poder! Recuperación de salud, espérenme. ¡Oh, ¡Este güey sí que es rápido! Estoy con mi máximo poder y el Kaioken y no le puedo hacer nada. ¡Lo he mandado a la luna! A la luna que no tiene nada, me mandaba a Frise. Guau, es que este güey está demasiado poderoso. Demasiado poderoso está este güey. Ya tengo que usar todo mi poder. Ustedes, el Kaioken, full power y la regeneración de salud constante. Me. Me. ¿Qué? ¿Cuál es el Vamos Goku, tú puedes. No tan implacable te da mi giro. Te doy todo mi giro Goku, vamos, tú puedes. ¡Tómala, en la cara. ¡Toma la weón! ¡Sufre, Freezer, sufre! ¡Ese es el verdadero poder de Goku! ¡Madre mía, pero qué explosión! Esa sí que ha sido una explosión tremenda. Así estoy yo en este momento. ¿Qué voy a hacer contra este güey de Freezer? Y como siempre, rango este. Casi siempre. Pero bueno, somos unos cracks. Ok, nos han dado más objetos que nos servirán para subir a las otras comunidades. ¿No? O. Pues claro. Y ¿casi que casi todo mi poder casi casi casi Nos ha reventado, ay, ay, Eso debió ¿Qué ¿Qué No que たりに<音楽>